El día de ayer ha comenzado el pago de lo que es el bono universal. En, esta primera, en este primer día hemos realizado 40.239 pagos. Pero también hay que aclarar de que hubieron 33.252 rechazados. ¿Qué quiere decir eso? De que son personas que de una o de otra manera no han cumplido con los siguientes requisitos. ¿Cómo puede cobrar usted el bono universal? No pueden cobrar las personas que cobran el bono familia, no pueden cobrar los beneficiarios de la canasta familiar, servidores, servidores públicos de todos los niveles de gobierno, trabajadores del sector público y privado verificados a partir de los aportes de las AFP's y el pago del 2% de la tasa de vivienda. Y tampoco las personas que reciben pensiones o rentas de jubilación, invalidez, viudez, beneméritos o personas notables. El sistema que tenemos de ayuda transparente con transferencia de bonos no permite el cobro doble, pero el día de ayer hemos tenido entre ayer y hoy, 33 mil rechazados se presentaron a querer cobrar el bono universal, 14 mil 22 personas que cobraron el bono familia, 9.974 personas registradas en las AFPs, 3.935 personas que quisieron cobrar dos veces el bono universal, 3.935 mil 935 personas que cobraron en un banco y pensaron que podían cobrar en otro banco y seguramente si iban a 10 bancos iban a poder cobrar 10 veces el bono universal. Cobró la primera vez y se rechazaron 3.935 que quisieron cobrar doble. 3.077 beneficiarios de la canasta familiar, 1.379 funcionarios públicos pagados por el Tesoro General del Estado. Esto realmente es una vergüenza, se tiene toda la identificación y aquí también, seguramente por asesoramientos, algunos jubilados, 309 quisieron, quisieron cobrar el bono universal, 289 derecho a habitantes y 267 otros casos que fueron rechazados. El día de hoy ya hemos pagado 100 mil 196 pagos se ha hecho el día de hoy. Por eso dijimos que hay que tener paciencia y, sobre todo, aquellas personas que están queriendo cobrar doble, el sistema no lo permite. Por lo tanto, les pedimos, por favor, que no se apersonen a, la, a las cajas de los diferentes bancos porque es un perjuicio. Estos 33,252 rechazados perjudican a 33,000 252 personas que sí pueden cobrar el el bono universal. De esta manera, lo que estamos teniendo es ya una normalización del pago del bono universal. Hemos tenido problemas con lo que es el tema de eh, la página web, donde usted puede ingresar su carnet de identidad y determinar si le corresponde o no el pago del bono universal. Lastimosamente, en el, en el comunicado que viene de, de la parte de la gestora, ha sufrido, la página ha sufrido un ataque de seguridad informática, o sea, ha sido hackeada la página, y ese es un daño para todos los beneficiarios del, del bono universal, porque estamos alrededor de 3 a 4 millones de beneficiarios que pueden ingresar a consultar. El día de ayer también hubo un colapso, porque justamente este hackeo que hubo y las consultas, a pesar de eso, llegaron a más de 100 mil consultas de ese universo de 3 o 4 millones de beneficiarios que tiene el bono universal. Por lo tanto, hay que tener un poco de paciencia con relación a las consultas que hagan, porque eso también determina qué día, de acuerdo a la edad, va cobrando. En la primera semana que empezamos el día de ayer, son beneficiarios de 50 a 60 años. La segunda semana, que viene desde el martes 12 de mayo, van de 40 a 49 años. La tercera semana, martes 19 de mayo, que van de 30 a 39 años. Esto también no quita que si usted la primera semana que tenía que tiene una edad de 50, a 60, puede la siguiente semana cobrar también el bono universal, que tiene validez de 90 días. Por eso hay que tomar las cosas con calma, no apresurarse tanto y sobre todo evitar las aglomeraciones y los fríos extremos que estamos empezando en lo que es el invierno. La cuarta semana, el martes 26 de mayo, entre 20 y 29, entran los de 20 y 29 años. Y la quinta semana, vamos ya con los más jóvenes, que son de 18 a 19 años. Con esto, estamos nosotros completando todo lo que se refiere al pago de la renta, de, perdón, del bono universal. Hasta este momento estamos bordeando hasta las 11 de la mañana de hoy día, estamos bordeando los 4 millones de pagos que se han hecho en un lapso de un mes y tres días. Este sistema, este modelo de ayuda transparente con transferencia de bonos, está llegando en este momento casi a un 40% de la población boliviana. Consideramos que el universo va a estar aproximadamente entre 8 a 8 millones y medio de personas, independiente del transversal, que es el pago de 2 millones de hogares de 100% de lo que es la luz eléctrica. En el pago de renta dignidad hemos tenido un millón en el en canasta familiar 735 mil y en pagos del bono familia, 1.888.625. Y los pagos del bono universal, hasta las 11 de la mañana de hoy día, que estamos en 100.196. Esto creemos nosotros de que el pueblo boliviano tiene que estar tranquilo porque están garantizados los recursos y... Hay que tener un poco de paciencia y no tener las aglomeraciones, por esa, esta disposición de manejarlo en cinco, en cinco semanas. Y a partir del 18 de mayo también entramos con lo que es el tema de los colegios particulares. En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tenemos un contador de los beneficiarios de todo lo que son los bonos que tenemos porque la instrucción de la presidenta Yanine Áñez es transparencia total. Y aquellos vivillos, estos aproximadamente 33.252 que pensaron que podían, que podían eh, cobrar doble, le recomendamos y a toda la población no perder el tiempo y lo peor, es que no hagan perder espacios a los beneficiarios que en este momento no han cobrado ninguno de los bonos, porque ya se están pagando canasta familiar, se está pagando también el bono familia, se está pagando el bono universal y también empezamos esta semana el tema de la renta dignidad. Por lo tanto, no se acerquen estos vivillos que quieren cobrar doble, no se acerquen a las cajas porque igual los van a rechazar y es una pérdida de espacio para los beneficiarios que en este momento no han recibido todavía este beneficio. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Sus preguntas, por favor, Bolivia TV. Gracias, ministro. Cintia Durán de Bolivia TV. Estamos en vivo en estos momentos. Se puede apreciar, ministro, que bueno, hay un par de quejas de, de la ciudadanía. Algunas personas comentaban de que se está cayendo el sistema en el Banco Unión y quizás también resaltar eso, ¿no? Quizás no tienen el conocimiento que hay que se paga estos bonos en otras entidades financieras, porque solamente las filas largas se los puede apreciar en este Banco Unión, ministro. Eso, por favor, resaltar y poder aclarar. Gracias. A ver, en la caída del sistema y el atraso fue el día de ayer. Por eso que el día de ayer pagamos 40.239 pagos directamente a beneficiarios. Hasta las 11 de la mañana estamos en 100.196. Quiere decir que vamos a más del doble de lo que ha sido el día de ayer. Quiere decir que el sistema está funcionando. Seguramente lo que tenemos también es que se ha... Dispersado, no solo se concentren en un solo banco, en este caso, mucha gente, como dice la pregunta, se van al Banco Unión, todo el sistema financiero tiene la posibilidad de pagar. Por lo tanto, el beneficiario que se identifique en la página web automáticamente puede ir a cualquier institución bancaria en cualquier lugar del país, así funciona el sistema. Ministro, en vivo para Cadena A, hay varios sectores como microempresarios y choferes que dijeron que no podrán pagar sus cuotas y algunos incluso están pidiendo la condonación de sus deudas. ¿Qué acciones se van a tomar al respecto? Gracias. A ver, si ustedes se recuerdan, emitimos la primera instrucción del diferimiento de pagos en el mes de abril. Entonces, el diferimiento era abril, mayo y junio y deberían empezar a pagar en julio. Las mismas personas que seguramente reclaman porque son los mismos beneficiarios, todos los deudores dijeron que tenían problemas también en marzo. Y se retrocedió a marzo, se tomó la decisión de volver a marzo no desde abril, por lo tanto quedó marzo, abril y mayo para empezar a pagar en junio y no como se había determinado primera. Primeramente, eso demuestra de que el gobierno está teniendo la flexibilidad desde el 31 de enero que, eh, que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia hacer el seguimiento a todas las medidas económicas que se están tomando. Por ejemplo, en 33 días tenemos más de 4 millones, de eh, llegando a 4 millones de pagos. Y ahora, con estos reclamos, nos vamos a sentar también con los involucrados para ver las alternativas, efectivamente… Existe un marco legal el cual hay que acomodarse y tenemos una pandemia, estamos en una emergencia, pero eso no quita que nos estemos sentando con todos los sectores, porque también en esto que se refiere a una salida eh, consensuada en el tema de una, una parte de la economía, de liberar la economía, y sobre todo salir gradualmente, esperemos nosotros que en la, misma, en la misma situación que estamos, nos vamos a sentar con todos los sectores. No hay nada que sea totalmente rígido, porque estamos en una emergencia y de esa manera hay que comenzar a tratar los temas. Así que, si los transportistas, los pequeños, medianos, seguramente algunos grandes que tendrán algún problema, lógicamente se van a atender a todos y la relación del banco con el cliente no es solamente de estos últimos tres meses. La relación cliente con banco viene de muchísimos años. El banco conoce a su cliente y su cliente conoce al banco. Por lo tanto, es buscar los puntos justos medios para buscar soluciones y el gobierno está abierto totalmente a que estas soluciones les lleguen hasta el último boliviano. Buenas tardes, ministro. Belma Cataria, periodista de RTP. Una consulta, hay bastante confusión respecto a este último tema que usted tocaba. La gente está interpretando mediante el comunicado de la ASFI o mediante la ley que se ha promulgado precisamente de que existiría un margen de seis meses para el pago de deudas. Muchos de ellos preguntan de que el pago debería iniciar en agosto y no así en junio, porque se cumplen seis meses en agosto a partir de, de finalizar la cuarentena. Hay muchas dudas. A respecto, porque señalan que en 15 días, en mayo, si se, si se normaliza todo, no van a tener lo suficiente para cancelar. Otro de los casos es que tienen que asumir los costos económicos según el comunicado de la ASFI, precisamente respecto a las deudas. Por favor, si nos podría aclarar este tema. Otro de los temas también es que existe quejas por parte de la gente del banco, de otras entidades financieras privadas, de que les piden requisitos, fotocopias de carnet cuando no hay fotocopiadoras precisamente por la cuarentena, otra serie de requisitos para estos bonos. Muchas gracias. A ver, lo primero que… Tenemos que decir, efectivamente, hay una ley y hay decretos que reglamentan esa ley. Lo que hemos hecho simplemente es, dentro de lo que ha sido esta decisión de los tres meses, inclusive ninguno de los clientes ha ido al banco a pedir el tema de la, de la reprogramación o el diferimiento. Los bancos automáticamente realizaron todo lo que se refiere al diferimiento. No tuvieron que ir, por lo tanto, no hay ningún gasto adicional en ese momento, ni siquiera en el taxi para ir al banco, porque lo han hecho automáticamente hasta junio. El tema ahora es, efectivamente, es una cuestión de interpretación y yo creo que también hay que sentarse, porque pueden haber empresas que sí pueden pagar, otras que no pueden pagar. Yo creo que vamos a trabajar sectorializando y viendo realmente, por ejemplo, el pequeño y mediano productor... Hemos hecho un análisis, casi el 70% no ha podido tener una actividad económica y lógicamente para el gobierno eso tiene una prioridad, ver cómo solucionamos, del pequeño y mediano, y cada banco conoce a su cliente. Entonces, lo único que vamos a hacer como gobierno es enmarcarnos en lo que es la ley, los decretos y buscar las mejores alternativas en un momento en que hay que dejar claro vivimos una emergencia que no se ha vivido nunca en la historia del país. La vez, Ministro, buenas tardes. La Perdón. De eh, el, otro tema, el otro tema con relación a que están pidiendo fotocopias de carnet de identidad, en cada banco tienen y están dando también ese servicio. Y creo que bajo ningún concepto estamos nosotros en los bancos pidiendo requisitos que no sean simplemente la presentación del carnet de identidad, o también de lo que es la libreta de servicio militar, o lo que corresponde también al, al brevet, o también teníamos, sí, esos son los documentos que teníamos, para que no tengan problemas en la cobranza. Antes sí era solamente el carnet de identidad, pero ahora efectivamente son los otros documentos también que tenemos. Ministro, ¿cuál va a ser el tratamiento a partir de ahora de los 33 mil rechazados? ¿Habrían cometido algún delito? ¿Estaría tipificado eso? Si, hubiéramos, si el sistema hubiera pagado, automáticamente hay un daño al Estado, pero aquí lo que tenemos que hacer es que el sistema es transparente y este es un ejemplo para que en Bolivia no sigamos con estas vivezas criollas, de quererle sacar ventaja a una pandemia como el coronavirus. Independiente de estos 33.200, el daño que le hacen, primero, por suerte, no hay daño económico porque el sistema funciona muy bien, pero ya la intencionalidad de estas 33.252 personas perjudican a otras personas que hubieran podido estar en la cola y poder cobrar y no hasta el momento en que han sido rechazados. Les pedimos porque están identificados y veremos más adelante qué, qué medidas se pueden tomar. Por el momento lo que queremos es cumplir con lo que, lo que la Presidenta ha establecido, que el beneficio de todos los bonos llegue al 100% de la población. Muchas gracias.